¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Muchas veces estamos tan preocupados por los afanes de la vida que se nos olvida lo más importante de todo. Nos olvidamos de Dios. Decimos, es que no me alcanza el tiempo para orar y asistir a la iglesia, pero sí que nos alcanza para hacer muchas otras cosas que no nos benefician. Muchas veces estamos tan ocupados con cosas aparentemente urgentes que hacemos tiempo para las cosas que no importan. Te invito a reflexionar. ¿Cuál es el hacha de la vida que no afilas? ¿Cómo usas tu tiempo a que le prestas atención? Tal vez estamos tan ocupados tratando de llegar a nuestro destino que no podemos ver el bosque por los árboles. Recuerda que, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Eclesiastes 10.10, Nueva Versión Internacional Afila hoy tu hacha espiritual para que tu vida sea más fácil. Entra en comunión con Dios, ora y alaba su santo nombre en todo momento. Bendiciones.